Bueno, pues aquí continuamos a las 8 y 32 minutos de la mañana y como hemos anunciado, Miren Gorrochategui, candidata de Podemos-Euskadi, está con nosotros. Miren Gorrochategui, ¿qué tal? ¿Eh, Hola, muy bien aquí en casa confinada pues que, que con... no estoy ni tan mal comparando con otros no no está claro eso ¿eh? está claro bueno ahora es como estamos reinventándonos pues así tenemos una especie de cercanía lejanía que no sabemos cómo funciona pero bueno de sí. todas formas de todas formas podemos mantenernos en contacto y eso también es, es importante verdad efectivamente no nos quejemos de lo que de lo que no no podemos no, y sobre todo cuando uno observa realmente la realidad, ¿no? Cuando observamos, pues, cifras como la de la propia pandemia que nos está dejando a todos helados. Era imposible prever una circunstancia de estas características, ¿verdad? Efectivamente, sí. era Ahora es verdad que están saliendo por doquier muchos, muchos especialistas másteres en pandemias, pero yo creo que, que no, no, realmente no, no existía ninguno. Es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa y desprevenidos y, y está poniendo a prueba la verdad es que las resistencias, las resiliencias y, y las capacidades de todo el mundo. Sí, decían desde la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que este, este virus lo que ha puesto es de rodillas a los sistemas sanitarios, incluso a los más poderosos, a los más fuertes, a los que pensábamos que eran resistentes a todo. Pues sí, claro, imagínate, y los peor dotados, los que, los que en los últimos años, desde la crisis del 2008, venían eh, sufriendo recortes y, y mineración de presupuestos y de capacidades, pues pues aún, aún peor, claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a entrar en algunas de las cuestiones ¿no? eh, Ayer hubo, por cierto, convocatoria de la Diputación Permanente En este caso, Podemos-Euskadi ha sido crítica también con parte de la gestión que ha hecho este Ejecutivo Bueno, ¿cuáles son las críticas principales, fundamentales que le hacen al Gobierno Vasco? Desde Podemos-Euskadi Hombre, pues hay, hay varias, varias líneas de crítica, yo creo En primer lugar, por una parte, pues es la, la, poca, eh, la poca transparencia que, que ha ofrecido el Gobierno Vasco que sorprendentemente exige transparencia absoluta eh, cuando está en el Congreso eh, mucho más de lo que eh, de lo que, que, que, que ofrece, en realidad, mucho más de lo que ofrece el gobierno vasco en Euskadi y, sin embargo, aquí, ya te digo, en Euskadi la transparencia brilla por su ausencia. Eh, todavía no sabemos, no no hemos encontrado ningún boletín oficial del país vasco en el que esté desglosadas las cantidades o, o en el que se explique un poquito eh, cómo se van a ejecutar esas medidas eh, que... El el gobierno Vasco ha anunciado para hacer frente al COVID-19. Eh, los partidos políticos estamos eh, desaparecidos del mapa porque porque el que no cuenta con nosotros. La Diputación Permanente se ha reunido una sola vez y además una reunión informativa eh, que calificada como informal. Es decir, la transparencia, la falta de, tra de participación es una de las líneas de crítica. Yo creo evidente que se puede hacer al, al, al Gobierno Vasco liderado por el PNV en estos momentos. Y más allá más allá de esta forma, digamos, de, de comportarse frente a la ciudadanía y frente a la oposición, y yo creo que también mmm, esta manera de, de, de enfadarse, de protestar a cada medida, sobre todo cuando, sobre todo con algunas, no, eh, pues que tampoco está a la altura de las circunstancias. O sea, cree que esas desavenencias, por ejemplo, con el gobierno central, eh, no han lugar, no, no tiene lugar, ¿no? Efectivamente, aquí estamos en una situación de emergencia, estamos en un estado de alarma y entonces hay primero una circunstancia por la cual se toma una decisión que es, digamos, tomar que el Estado determinados ministerios del Estado se hacen con la labor de coordinación de las labores, eh, de, las, de las funciones del Estado y de los poderes públicos frente al COVID-19. Eh, ahí llega la primera protesta. Eh, cuando resulta que es de cajón, entonces, bueno, pues estamos en un estado de alarma, el estado de alarma comporta esto. Y luego, bueno, pues el estado de alarma eh, según va avanzando las, las consecuencias del, del virus, pues va generando una serie de situaciones y de necesidades a las cuales el Gobierno Central va, va dando respuesta eh, frente a eso también se muestra enfado, y el último y el más el más feo, digamos, es cuando el Estado, cuando el gobierno central decide que hay que parar la actividad económica no esencial, y entonces ya el enfado es monumental porque toca justamente o porque se enfada principalmente con FEBASC, y entonces en cuanto con FEBASC se enfada el PNV salta, eh, se enfada mucho más y, y, y ofrece además eh, de, tanto la, las palabras de del, del gobierno vasco, del Endacari y de la, de la consejera de, de Ancha Tapia y ofrece además el altavoz de, de ETB pues precisamente a Confebas entonces es una manera es una manera de, de actuar frente a, a un gobierno que está intentando eh, dar respuesta a las necesidades que surgen para hacer frente a esta pandemia que es pues como decíamos al principio no algo para lo que nadie está preparado y para lo que hay que actuar eh, con, con decisión y y, ...y con lealtad institucional y sin embargo pues es de ella. la actitud es de, de poner palos en las ruedas constantemente. Bueno, ha mencionado un capítulo de la actividad industrial. Eh, a, hemos recogido esta mañana algunos cortes precisamente de algunas de sus declaraciones... Eh, ...diciendo pues que esa actividad debería haberse parado. cree realmente que eso era posible, que se podía haber parado esa actividad industrial... ...incluso en estos servicios, vamos a poner entre comillas, mínimos que se mantienen ahora? Lo que es posible, quiero decir, a ver, el, el, son las autoridades sanitarias quienes tienen que decirnos qué es lo que hay que hacer en cada momento, porque de lo que se trata en estos momentos es de salvar vidas. Entonces, cuando cuando la vida de las personas está en peligro, eh, las decisiones que hay que tomar, pues, se to deben tomarse. Eh, entonces, es posible, o no es posible, pues, depende de lo que haga falta y depende de lo que nos digan las autoridades sanitarias. En cualquier caso, eh, el decreto del gobierno habla de actividad mínima para garantizar eh, que, que, que a la vuelta, digamos, pues, el, el poner en marcha estas empresas no, no sea algo imposible. Sin embargo, la interpretación del decreto que hace el Gobierno vasco va mucho más allá. Eh, está hablando de, de que las empresas tienen que mantener un nivel interno óptimo de de, actuar, de, de capacidad, eh, de manera que no se pierdan pedidos, que se siga siendo competitivo en el, en el panorama internacional, etcétera Es decir, que yo creo que la interpretación que ha hecho el Gobierno vasco de ese decreto del Estado es va mucho más allá de lo que, de lo que en principio el decreto del Gobierno del Estado... Eh, había dispuesto eh, Ha mencionado antes Confebax precisamente eh, eh, ¿Es eh, usted también de las que opina precisamente que Confebax No voy a decir tiene secuestrado al gobierno Pero que le marca la pauta y las directrices económicas Y que el gobierno no se desliga de ello? Absolutamente. Y yo creo que además es que esta, este episodio nos ha permitido ver, digamos, el alma, el alma de, de, de este gobierno vasco que tenemos actualmente. Y tenemos que tener en cuenta que, que antes de que, de que se decidiera parar la actividad no esencial, había muchísimas empresas, muchísimas pymes, muchísimos autónomos, muchísimos eh, espacios de trabajo, digamos, que habían tenido que parar. Y, y que más de la mitad de la, del empleo de Euskadi eh, no, no se sitúa en, en estas empresas, digamos, que, que habían tenido que parar en esta segunda tanda eh, y, y sin embargo el, el enfado el enfado y la reacción contraria y, y beligerante ha sido desmedida justamente cuando se ha tocado a este a este espacio con lo cual yo creo que, que, que es evidente que sí que es así tenemos un tsunami sanitario, ahora tenemos un tsunami también económico y lo vamos a ver en breve. ¿no? Lo vimos ayer y lo percibimos en las listas del paro, eh, con 11.000 personas más incluidas dentro de las listas del paro, pero tras 148.000 pendientes de un ERTE, que al final es una especie de stand-by, ¿no? de hibernación, de congelación de su estado laboral. Eh, ¿Cree que va a ser dura, precisamente, la situación económica? Eh, ¿Se repetirán errores como los del año 2008, por ejemplo, a su juicio? A ver, es como, como tú dices así, ¿eh? la verdad es que los efectos de los efectos del, de, esta, de esta crisis sanitaria van a ser devastadores, sobre lo están siendo ya sobre el empleo y, y sobre la economía en general. Eh, con lo cual, eh, yo, y de lo que se trata precisamente es de no repetir los errores del 2008, es decir, de, de, de dejar a los, a los más vulnerables atrás... Eh, lo que se trata es de hacer frente a la crisis, protegiendo y dando seguridad a las personas que, por cierto, ya vienen debilitadas desde de la crisis del 2008, porque no, no estábamos en una situación de normalidad tampoco. Ya la situación que estábamos viviendo anterior a la crisis del, del, del coronavirus era una situación de empobrecimiento de, de, de, de la gente, de la clase trabajadora, de, de, de pauperización de los servicios públicos. Teníamos ya unas... Estábamos tocados, digamos. Entonces, claro, la, la, con esta crisis no la hemos tenido que afrontar en unas condiciones óptimas, digamos, de fortaleza y salud de la sociedad eh, y de sus servicios públicos, con lo cual eh, es, es, eh, es necesario y primordial, si queremos seguir, mantenernos vivos como, como sociedad. Eh, es, es esencial cambiar el rumbo de, de las políticas de, para hacer frente a la crisis y, y además, también, ...para cambiar el, el, el rumbo de, de muchísimas cosas que están funcionando ahora, ahora en estos momentos en, en, como sistema económico. Las, las, digamos que las medidas que ha puesto el gobierno vasco sobre la mesa le parecen suficientes... ...son evidentemente muchas medidas complementarias a lo que pueda venir del gobierno central... ...pero le hablo de la actuación por ejemplo en este primer caso del gobierno vasco. Pues la verdad es que sí, echamos en falta muchísimo, más más actuación del gobierno vasco. Yo creo que el gobierno vasco, para, para empezar, podría haber tenido cierta iniciativa. Es decir, nosotros, eh, se supone que Euskadi, ¿no? como el, el lema de, de, de nuestra universidad, de Manta eh, da y, y expande ¿no? sabiduría y hacer... Eh, yo creo que esa es la, la digamos, como la esencia, digamos, la personalidad de, de, de Euskadi, eh, dar un paso adelante, porque además tenemos los instrumentos para hacerlo, tenemos... En nuestro autogobierno tenemos nuestro concierto económico, disponemos de recursos, eh, tenemos en, en principio tenemos un, un nivel eh, de renta eh, pues bueno que, que nos permite hacer tomar iniciativas. Eh, lo, lo bonito, lo bueno, lo, lo, lo propio de, de Euskadi hubiera sido que el gobierno vasco tomara iniciativa y se adelantara incluso algunas de las medidas que que ha podido tomar el, el gobierno central en relación a, pues, a, a los alquileres y otras muchas cosas no lo ha hecho ha esperado y cuando ha tomado medidas pues ha tomado medidas tímidas realmente muy tímidas eh, yo creo que por ejemplo y es una de las cuestiones no sé si al final al final pues, saldrá o no saldrá se si nos hará caso o no se no, nos hará caso pero hay una cuestión fundamental que es una, la, la renta mínima de emergencia digamos eh, estamos viendo lo que lo que está pasando en Italia también, gente que se está quedando sin dinero para ir a, com a, a comprar comida y comer. Eh, si esto sigue así, hay mucha gente que, que, que no va a tener para comer, hay gente ya que no tiene para comer. Entonces, eh, establecer esta renta, este ingreso mínimo eh, de emergencia, yo creo que es una tarea que tiene que acometer los gobiernos y, en primer lugar, el gobierno vasco. La verdad es que hay sectores y situaciones que van a ser muy duros y muy difíciles de remontar, ¿no? porque en el 2008 no vimos los comercios cerrados, ahora mismo hay cero ingresos, eh, es decir, había una actividad mínima. Eh, ¿Cree que aquí hay que ser especialmente cuidadosos con muchos sectores teniendo en cuenta de que nuestra gran perfil, nuestra gran red pues son pequeñas empresas? Estamos hablando del de 90% de la economía vasca es de pequeños empresarios, pequeños autónomos, ¿no? efectivamente yo creo por eso te también yo creo que esta, esta crisis también tiene que servirnos para para, para para recalcular no para recapitular y recalcular ruta eh, hemos seguido una ruta equivocada no solamente nosotros en, en general en, en, en, general, en, en, el, en España y, y en Europa en general se ha seguido una ruta equivocada en lo económico eh, y, y bueno pues es hora de que nos demos cuenta de la fragilidad del sistema económico y productivo que habíamos, que habíamos montado eh, entonces eh, como tú dices esto Esta crisis nos tiene que servir para ver dónde están nuestras fortalezas, cuáles son esos sectores económicos que, que no solamente son propios y, y, y más numerosos, digamos, y, y producen eh, mayor empleo y, y productividad en la economía en, en Euskadi, sino que además aguantan mejor las, cri las crisis. Eh, entonces, eh, digamos utilicemos también esta crisis para darnos cuenta de qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que cambiar para que las cosas sean mejor en el futuro eh, antes ha mencionado usted así de soslayo también ese debate entre salud y economía cree que, que realmente esa dicotomía se ha planteado estaba sobre la mesa eh, yo creo, se ha planteado en términos teóricos, claro que se ha planteado, y entonces parece ser como que había que elegir entre una cosa y otra. Eh, a ver, la, la economía tiene que estar a, a disposición de la vida, digamos. Eh, la salud es una, una manera de estar vivo y la economía tiene que ser un instrumento para generar vida y para mejorar la vida de las personas. Con lo cual, eh, son dos instrumentos, son dos cosas que, que, que deberían ir unidos. Es verdad que se nos ha planteado la, la, como la disyuntamiento, ¿verdad? de tener que elegir entre eh, cuidamos a la gente, cuidamos la vida de la gente o cuidamos la economía. Eh, tiene que encontrarse la manera de hacer compatible porque son dos patas de, de, de, la, de la vida, digamos. Eh, entonces, Y la verdad es que además hay, hay maneras de hacerlo, es decir, eh, no tendría que pararse la actividad industrial si, por ejemplo, tu, fuéramos capaces de, de establecer sistemas, protocolos sanitarios efectivos en los lugares de trabajo eh, si nos fijamos en, en, en Corea por ejemplo lo que tal, en Corea del Sur cómo han actuado ha sido a través de test rápidos, test masivos que han ido haciendo hacia, a, a toda la población que estaba trabajando y eso les ha permitido mantener una actividad industrial, mantener la capacidad de trabajo sin tener que renunciar a, a cuidar a la salud eh, pero claro, si no disponemos de esos mecanismos si tampoco disponemos de una inspección de trabajo eh, que, que realmente está, esté fiscalizando cómo están actuando las empresas y, y cómo se están aplicando los, los protocolos de seguridad, pues entonces difícilmente podremos sostener una actividad empresarial. Por lo tanto, no se trata tanto de, de elegir, porque esa, esa elección, esa dicotomía es falsa, sino que hay que ver la manera de hacerlas compatibles. Eh, ha mencionado lo de los test, ayer fue un día de polémica también a cuenta de los test, eh, porque el gobierno sigue insistiendo que aquí se hacen más test que en ningún otro lugar, eh, por ejemplo, ¿no? ni siquiera se habla de, de porcentualmente, ni siquiera en Europa se hacen tantos test, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pues sí, es verdad, pero pues pues está pasando por una parte que el, que el mercado ha colapsado, digamos que eh, ahora todo el mundo quiere test, con lo cual, y, y, ¿y qué pasa? Que aquí no se fabrican los test, ¿por qué no se fabrican los test? Ni, ni los test ni, las, ni, ni tantas cosas, pues porque porque se ha especializado la, nuestra economía de tal manera que, que todo lo que necesitamos ahora producir para hacer frente a esta pandemia resulta que lo tenemos que comprar fuera. Eh, entonces, al tener que comprarlo fuera y no ser los únicos que lo tienen que comprar, nos encontramos con prácticas comerciales, pues, agresivas eh, y, y, y, y, digamos, despiadadas y egoístas, eh, con lo cual el desabastecimiento en el mercado de, de, de materiales para hacer frente a la crisis sanitaria, pues, es evidente. Nos está costando. Nos está costando no solo dinero, sino, además, acceder a todos esos materiales. Y, y pues, es, es lo que hay, efectivamente, sí. Bueno, pues, esa es, la, esa es una de las grandes, ¿no?, de, de las polémicas que surgieron precisamente en el día de ayer. Pero estábamos hablando de economía y voy a continuar por ahí porque ustedes registraron hace poco también medidas fiscales. ¿Cree que van a ser necesarias esas medidas fiscales una vez que se ponga en marcha ya veremos cómo, eh, todo este sistema económico? ¿Cree que hay que hacer modificaciones que... en la fiscalidad? Aquí en Euskadi sí, también? Yo creo que... sí, yo creo que sí evidente que sí, que tiene que haberlas además yo creo que, que en, en algún incluso incluso el gobierno vasco creo que alguna alguna línea en ese sentido, no sé si algo algo tímido sí que ha dicho es evidente que sí el, el, la huella que, que está dejando y que va a dejar el coronavirus es muy profunda eh, en, en todos los sentidos eh, en el sentido sanitario por supuesto de la salud y también en el, lo que estábamos diciendo en, en el económico y, y y Si una cosa también nos ha quedado clara a lo largo de esta crisis es que los servicios públicos son esenciales, que los servicios públicos son los que cuidan, digamos, eh, de la ciudadanía, cuidan la salud y el bienestar de la ciudadanía y que sin unos servicios públicos bien dotados, pues pues no hay, no hay cuidados eh, que merezcan la pena llamarse así. Entonces, eh, para que los servicios públicos sean fuertes eh, para que el sistema de cuidados de, de la sociedad sea fuerte pues eso se hace a través de los impuestos y, y, la, y la clase trabajadora digamos la, la gente la, los autónomos las personas que las pymes, las personas trabajadoras las personas a sueldo normales ya pagamos in, nuestros impuestos ya somos quienes sostenemos incluso hasta tres veces más que que, el, que las grandes que las que las grandes capitales eh, los los servicios públicos de, del Estado y de, de, de todas las administraciones, con lo cual eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo y, por supuesto, tal como establece la Constitución, además, eh, quien más tiene, pues más tiene que pagar. Esa es la manera de, de mantener vivos unos servicios públicos que funcionen. Lo que pasa es que hay quien dice, ¿no? Si es que en estos momentos de crisis se elevan los impuestos, pues igual resulta que no va a haber eh, nadie que pueda ser capaz de aguantar. Eso es lo que dicen algunos manteniendo esas teorías económicas, ¿no? Fundamentalmente desde partidos de la derecha, por cierto, todo eso hay que decirlo sí, efectivamente, pero y sin embargo a ver, eso es verdad que habrá que replantearse, habrá que ver con cuáles son, porque es verdad también que probablemente muchísimas empresas eh, pues van a bajar en, en sus ingresos, con lo cual eh, el aumento de una tasa en el impuesto de sociedades a muchísimas empresas pues no les, eh, o sea, no, no iba a aportar gran cosa a las arcas públicas eh, de todas maneras eh, pero la revisión hay que hacerla eh, y no tenemos que estar esperando a a que, a que grandes tenedores y grandes empresarios en, eh, como Amancio Ortega, por ejemplo, decidan hacernos donaciones espléndidas. De, eh, no, no puede ser. En la manera de ser generoso con las sociedades es pagando impuestos. Y quien más tiene, pues tiene que pagar más. Y cuan, si hay poco, pues habrá que repartir lo poco que hay. Y en todo caso, pues habrá que recurrir a otros sistemas también de, de, de endeudamiento de las... De las de, de los estados y de las administraciones, es decir, eh, pues habrá que buscar los mecanismos fiscales y financieros que sean capaces en la medida de lo posible hacer frente de hacer frente a las necesidades, pero en todo caso, en todo caso el sistema fiscal actualmente no es progresivo, eh, favorece a las rentas del capital, a, las, a los grandes capitales y eso hay que revertirlo ya. Eh, lo mismo que hemos estado hablando antes ha mencionado más allá de la renta de garantía de ingresos, es una especie de renta de emergencia. ¿Eso quiere decir que habría que replicar algunas de las cuestiones que en el gobierno central se han planteado, como el denominado escudo social, replicarlo inmediatamente aquí en Euskadi? Sí, claro. A ver, el, el escudo social, bueno, el, el escudo social que que ha diseñado, digamos, el, el gobierno del Estado no solamente afecta a, a la ciudadanía de otras comunidades autónomas, también a, a la comunidad autónoma vasca, es decir, es un escudo que, que nos llega también a Euskadi. Y, y claro, y el gobierno vasco lo que tiene que hacer es complementar todo, todo este escudo social. Efectivamente, el, el Estado está dando unos pasos y los gobiernos autonómicos, y en especial el vasco, porque, porque tenemos una hacienda propia que nos lo permite, pues tiene que respaldar este escudo co económico complementándolo y yendo más allá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que lo que sucede, no porque a partir de ahora bueno pues tenemos eh, va a haber mucho trabajo por delante ¿eh? para recuperar a la sociedad moralmente, anímicamente y luego económicamente. Fundamentalmente es lo que va a suceder sí. después. Sí, yo creo que no, no, no el mundo no va a ser igual. El mundo no va a ser igual. Esperemos que sea mucho mejor. Esperemos. Yo ya digo yo en eso soy optimista, como como, con, como Naomi Klein, ¿no? Que está estos días escribiendo también en muchos sitios y dando conferencias. Y yo creo que la, la con, con su doctrina del shock, ¿no? Y yo creo que, que esto está siendo tan tan fuerte que nos está nos está haciendo espabilar un poquito y ver qué es lo que estábamos haciendo con nuestras vidas y con nuestros sistemas de poder. Eh, entonces yo yo soy optimista en el sentido sobre todo porque veo que la la gente está respondiendo de una manera tan absolutamente cívica y responsable, eh, tan consciente de qué es lo que tiene delante. y de, de, de esta, ¿no? de, Yo creo que, que, que gran parte de la ciudadanía hemos despertado y, y estamos viendo como el rey desnudo, no? estamos viendo las cosas como son y, y, y, y, y, y como debieran ser. Entonces, en ese sentido, yo espero que esto nos sirva para, para construir ahora un mundo mejor. Bueno, vamos a ver si es así. Me, ¿Sí? me, me estaba sonriendo, miren, porque es que ya se lo oía Sarkozy decir en, las, en la puerta del Elisio en el año 2008, aquello de, ¿Sí? vamos, este este capitalismo se va a refundar, y se fortaleció. ¿Sí? Se refundó, se refundó. bueno, A su favor. Se refundó. Más su que favor. Se, se escoró, se escoró exageradamente hacia hacia uno de sus lados. Yo creo que, que la refundación tiene que llegar, pero pero de otra manera, no perdiendo de vista eh, cuáles son nuestros objetivos y del lado de quién estamos. Pues miren, Górchategui, candidata de Podemos, buscar y le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día y cuídese. Igualmente, y muchas gracias, eh. Venga, agujo. Vale, agúr, es que recasco.